Ahora qué onda, si bien tipo ahí hablando rebajo es que estaba, tipo, estaba, tenía vergüenza. Bueno eso, ahí voy a poner el video. Le mando un feliz cumpleaños a mi amigo Santiago, nos vimos. Hola, vamos a jugar a Minecraft. Minecraft, a ver, Minecraft. Listo. Si va a relajar mi me... pu... Nah. no hay nada otro mundo hay que crearlo y Minecraft sería Ahí ahora sí. Se carga todo. Creo que ahí está. Ahí está. Vamos a picar madera. Vamos a graffitiar esto mm, Acá Piedra Piedra, piedra, haga. Mhm, mm está. Esto... Esto... Explicar un poco más acá. que buscar harina acá. A está Bueno, ahora voy a poner en cámara rápida y si te está gustando el video, poné suscribirte y ponerle like, amigo. Dale, dale. Bueno, acá voy a poner cámara rápida de nuevo porque acá solo agarré madera y agarré materiales, digamos. Después, después voy a hacer la casa. Es una casa acá. Fiumba. Cortarista madera. Uy no tengo miedo, no tengo miedo, no, tengo no Chao nos reímos. Bueno. Ay Dios, se parece otro. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Si me alcanza Ahí está mm. y Hay que romper acá buscar una cueva bueno ay lol tenía dos stacks Voy a hacer unas escaleras. Por acá arriba. Uy. Pernal. Se agrava. Ahí tengo un, una pala yo. Ahí está, ahora sí. Está flinto. Y está... Acá voy a hacer estas escaleras. Voy a tener que buscar más piedra. Uy, lo a ver, uf, me agarro montonazo, con está. Ahí está Uy, no. no Ahí está Bueno Hasta acá este episodio Horribimos, Hola, muy buena. Si te suscribís y le das like, estaría muy bueno. Bueno, dale, suscríbete y dale like, flaco.